Hoy miércoles a las 7 de la tarde se presenta el último libro del psicólogo Rafael Santandreu en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León con entrada por la calle Alfonso V. Sin miedo es un práctico y sencillo manual concebido para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es muy fácil decirlo, pero ¿de verdad podemos superar nuestros miedos con este método? Sí, claro, y, y no solo tus miedos, ¿no? Sí, los miedos más agudos, los más salvajes, que son la, las personas que tienen ataques de pánico, que pueden tener ataques de pánico todos los días, ¿eh? O, o TOC. Y para demostrarlo, he incluido 25 testimonios de personas que lo han superado totalmente. Y no solo eso. He hecho de periodista como tú, y entonces les he hecho unas entrevistas ahí por videollamada, las estoy colgando en mi canal de, de YouTube, en las que ellos mismos explican cómo lo han superado, cómo estaban y cómo están ahora. Fíjate que hay un caso que me gusta mucho, que es el de María José, que es una chica de Alicante, que ella tenía ataques de pánico, de ansiedad, que le entraba el corazón, se le ponía mil, pensaba que se iba a morir, tenía que ir a urgencias. Fíjate, tuvo esos ataques diarios durante 30 años. María José cuenta que tomaba entre 7 y 8 tranquilizantes ansiolíticos al día dice Ella explica que iba como zombie por Alicante y aún así le daban los ataques. Entonces, fíjate, ella tardó tres años en superarlo totalmente. Mira, después de eso, a María José explicarán, han pasado un montón de cosas. Mira, le dejó el marido durante la pandemia. Eh, estuvieron a punto de echarle el trabajo por un problema que tuvo y, esa, y, yo, y eso que ella es funcionaria, etc. Pero nunca más ha tenido un ataque de ansiedad. Se le han pasado cosas, pero una vez estás curado, estás curado. Es muy importante los testimonios. Yo cuelgo uno cada semana, ya tenemos casi 100, etcétera. Ahora, va a ser duro superarlo, ¿eh? porque te tienes que enfrentar a tus claro. miedos. El texto, fundamentalmente ilustrativo, está basado en el tratamiento contra los ataques de pánico de sí. Claire Wicks, es. reputada psicóloga conductual, que sí. desarrolló una terapia basada en cuatro sencillos pasos. Sí. ¿Cuáles son? Mira, eh, los cuatro pasos son afrontar, aceptar, flotar... Y dejar pasar el tiempo los dos primeros eh, se ven un poquito mejor no afrontar y aceptar ostras es que tienes que ir todos los días a buscar voluntariamente tus peores miedos y meterte en ellos segundo paso aceptar tienes que aceptarlo todo como un corderillo estoy sintiendo el corazón que va a tope las manos que me sudan un vértigo eh, los pensamientos se agolpan en mi mente dios mío siento terror Aceptalo todo con la mayor calma posible el tercer paso, que es flotar, ese es un poquito más raro. Ese se consigue solo con el tiempo. Se trata de llegar a estar cómodo en la incomodidad. ¡Ostras! Es que te esté dando todo esto y tú, bueno, digas, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Que me voy a poner música y, ¡ostras! Estoy mal, pero, oye, esto ya está cómodo. Podría estar así mucho tiempo. Vale, ya estás ganando, ya estás ganando la partida. Porque le estás perdiendo el miedo ya, ¿no? Y el cuarto paso, dejar pasar el tiempo. Este es fundamental también. Porque si tú inicias esta campaña antimiedo, con la idea de, vale, vale, lo hago esta semana, a ver si la semana que viene estoy bien, Dios mío, porque no lo puedo soportar. Bueno, pues ya has, ya has perdido de, de entrada. No tienes que decir que dure lo que tenga que durar, pero yo me voy a desensibilizar de esto y voy a superar esta pesadilla. El manual está dividido en 21 capítulos, pero la pregunta, Rafael, es ¿cualquiera puede superar sus miedos? Hombre, sí, porque fíjate, si sí, María José... A ahora tendríamos que haber traído María José, que te que, que, <risa> que, que, que no responda esta pregunta, ¿no? María José, una chica normal y corriente de Alicante, que tuvo esta pesadilla durante 30 años, si ella lo superó, te dirá, por supuesto que sí. Ahora, es un trabajo duro, pero mira, yo a todos estos testimonios le, les hago siempre una pregunta, dos preguntas. La primera, les pregunto, ¿ha sido duro? Y yo ya sé que me van a responder, ¿eh? Mira, todos, todos, todos responden, ostras... Lo más duro que he hecho en mi vida. O sea, superar esto ha sido ¡buah! increíble, de duro. Segunda pregunta, ¿ha valido la pena? Y todos me dicen, ostras Rafael, por supuesto, porque he vuelto a nacer, tío, es como si hubiese ido al Ikea y me hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo. ¡Qué maravilla! Entonces digo, pues vale la pena. La presentación de Sin Miedo, como decimos esta tarde a las 7 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, está organizada por el teléfono de sí, La Esperanza. mis amigos. Ahora esta promoción de este libro lo estoy haciendo conjuntamente con el teléfono de La Esperanza porque son mis amigos. Y mira, ya que hago esto de promoción y que voy hablando de psicología, también quiero darles a conocer más todavía, ¿no? Entonces. Animo a todo el mundo que, que esté pensando en hacer un voluntariado, que es una cosa muy hermosa, dar a los demás para recibir a cambio muchísimo, que el, uno de los mejores que hay es el teléfono de la esperanza, porque hacen un trabajo muy próximo a la psicología, atienden a la gente, les forman muy bien, es una cosa súper bonita, y, y en todas las ciudades... Casi todas las ciudades de España hay un teléfono de la esperanza. Esta organización maravillosa. Y en Leona, aquí también. Entonces, que lo organizamos junto con ellos y, y está está muy bien. Yo animo a todo el mundo a que se apunte. Es una experiencia súper bonita. Prenderás un montón de psicología, te lo pasarás bien. Incluso hasta hasta puedes ligar y todo tú. O sea, fenomenal. <risa> Mejor compramos el libro que ansiolíticos o antidepresivos. ¿Dónde? ¿En cualquier librería? Sí, eh, sí, sí. Está en cualquier librería. Podrán encontrarlo. Y sin miedo, y luego tendrán que aplicárselo. Solo con leer un libro de psicología o de autoayuda, como lo quieres llamar, no vas a cambiar. Y en este caso, de los ataques de pánico, el toque, la hipocondría, muchísimo más. O sea, como no te pongas ahí súper serio hacer ese trabajo, ni de coña. Pero bueno, lo importante es que la salida está ahí y que no solo superarás los ataques de pánico, el toque, la hipocondría, incluso la timidez. No solo lo puedes superar, sino que hacerte más fuerte. Y eso es una maravilla. Por lo tanto, venga, fuertes ahí. Rafael Santandreu, muchísimas gracias. Igualmente.